Bueno, buenos días, David, y antes de nada, pues desde el proyecto Escolarium, pues te queremos agradecer que nos atiendas en esta charla-entrevista, que nos consta que tu agenda es, es complicada. Eh, sí, ahora con lo de la nominación, la verdad es que sí, pero vamos, no, no me quejo, eh, está siendo una, un poco locura, pero está permitiendo que se conozca lo que hacemos en Únicos y, y se valore también otro tipo de innovaciones como Flippers Classroom, por ejemplo, y, y, y nada, en el fondo encantado. Para que la gente se sitúe un poco en, con, en contexto Por decir que Únicos ahora mismo Tiene 30 millones de alumnos Que han visto tus vídeos Un canal de Youtube con más de medio millón de suscriptores eh, Supongo que eso no es fácil ¿no? Esto no es dar un botón y ya está ¿no? ¿Cómo, cómo se ha llegado a este punto? No, no es fácil Son mil ya los suscriptores Y las visitas son 100 millones acumuladas Por eso el dato, de que, dato dado por Youtube de que, de que más de 20 millones de alumnos Han visto algunos de mis vídeos se lleva con muchísimo trabajo y con mucha responsabilidad porque empecé a grabar vídeos para 20 30 alumnos de una academia y, y finalmente me termino convirtiendo en el profesor de, de miles de alumnos. Aunque yo siempre digo que no estoy aquí para sustituir a ningún profe, sino simplemente para ayudarles. El tema de invertir la clase permite que los profesores puedan enviar vídeos a sus alumnos para que los vean en casa y permite que se pongan todos al mismo nivel y permite al profesor hacer otras cosas. Se lleva con mucho trabajo porque, imagínate, solo el hecho de responder las dudas de miles de, de chavales todos los días es, es un trabajo muy duro, pero afortunadamente en la página web me ayudan un montón de profesores a, a responder esas dudas y tengo un equipo de ingenieros que me está ayudando. Pero es muchísimo trabajo porque no solo es grabar vídeos, es prepararlos, editarlos, aprender a los medios de comunicación, a, a hacer de community manager. Eh, mi trabajo habitual porque yo no gano dinero económico. Yo tengo, doy clases en una academia, doy clases en un aula en Madrid. Y, y yo, yo estoy preempleadísimo, la gente se cree que en YouTube se gana mucho dinero y eso no es cierto. además yo todo lo que gano en YouTube lo en únicos y en el proyecto que, que para mí no es un medio de vida sino una pasión y algo que, que empecé a hacer altruistamente y no podía parar de mm hacer. -hmm. Supongo que la también dentro de todo ha sido como muy incremental, pero quiero pensar que cuando de repente aparece esta nominación al Global Teacher Prize, como que de repente uno salta de golpe y más gente le empieza a llamar, ¿o, o no ha sido así? Sí, sí. Eh, de hecho yo no me imaginaba esto ni muchísimo menos. Eh, mi nominación además fue casual porque es una nominación que promueven tres alumnos que no conozco sus nombres, eh, funciona así por lo visto y, y me nominaron a mejor profesor del mundo y recibí un email de la fundación diciéndome que estaba que si sí quería postularme para para, para ello No me imaginaba esto ni mucho menos. Y bueno, pues ahora todas las puertas que se me han cerrado durante años, que, que yo no he parado de intentar abrir un montón de puertas para que empresas importantes pudieran apostar por únicos o, o nos dieran recursos de algún tipo, no solo económicos, para, para que el proyecto fuera adelante, ahora de repente me están llamando y, y, y, y bueno, pues se están surgiendo un montón de oportunidades. No me imaginaba tantas apariciones en prensa, ni en radio, ni en televisión, ni este alcance mediático. Pero bien, estoy en el fondo, es, aunque me da mucha vergüenza el hecho de que simplemente me consideren el mejor profesor de España, porque no me considero ni el mejor profesor de mi pueblo, <risa> es, es verdad, te lo digo completamente en serio, eh, el hecho de, de estar nominado está sirviendo ¿no? para que para que se sepa lo que estamos haciendo y se, y se sepa lo que es único si, y que estamos ayudando a millones de chavales gratis en todo el mundo. Que, que no deja de ser algo realmente alucinante. Uh -huh. En tus vídeos, por ejemplo, veo, ya que hablas de los, de los alumnos, que si en algo confías en esta vida es en las posibilidades que puede tener un, un alumno, mostrando pues, constantemente que con esfuerzo y con ganas pues, se consiguen cumplir objetivos. ¿Dirías que esa es un poco la clave del éxito que mueve que tanto alumno se quiera meter en, en vuestro canal y consultar vuestros vídeos? Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo que una de las cosas que dicen en mis vídeos es que yo no paro de nada, a los chavales, a que trabajen, a que se esfuercen, y a que cuando tengan un problema no se rindan y, y lo sigan intentando yo pongo incluso mi ejemplo personal yo, yo, yo a mí me costó co aprobar la carrera seis años y es una carrera era una carrera de tres yo suspendí física seis años seguidos y yo les digo a los chavales que, que, que se esfuercen y que trabajen y cuando empiezan a entender las cosas es cuando de repente descubren que no es tan complicado y además es que pienso que ahora mismo faltan en las aulas sobre todo por parte de los chavales mucha capacidad de, de espíritu de lucha que la han perdido en muchos casos por pura frustración por no estar al ritmo de lo que se espera de ellos y, y les digo que bueno que es parte de su trabajo el intentar ponerse a la altura y el intentar estar al ritmo que se que se espera de ellos y y sí es para mí es fundamental además es que creo que todos los chavales si quieren y se esfuerzan pueden hacer prácticamente cualquier cosa estoy convencido si yo pude terminar Teleco aunque no pude ser astronauta vale que también hay que ser un poco realista y tampoco es justo decirles a los chavales, si, si te esfuerzas vas a poder ser Messi. No, cuidado. Eh, hay cosas que, que serán imposibles que hagas, pero, pero siempre digo la misma frase. Esforzaros por ser todo lo mejor que podáis llegar a ser, aunque no seáis los mejores. Pero mm. si no os esforzáis al máximo, no conoceréis vuestros límites. Y ese es el... Yo creo que eso al final termina calando en ellos. Y cuando empiezan a sacar buenas notas y empiezan a entender cosas, pues se vuelven locos y ya ni quien los pare. Bueno, el, el título de tu libro es No te rindas nunca. ¿Sientes como que ahora los alumnos se rinden antes? Y ¿Hace falta animarlos más o, o, o, o no? Sí, sí, creo que sí. Creo que eh, se ha perdido ese... Es que se frustra muy rápido. Desde el, yo conozco chavales que ahora con 11, 12, 13 años, y deciden que la matemática ya no es lo suyo y deciden, eh, ya piensan en qué carrera van a hacer con esos mayores teniendo en cuenta que no quieren que tenga matemáticas. ...por ejemplo, con 11, con 12, con 13 años... ...y, y el fracaso escolar aumenta... ...lo bastante las edades muy tempranas ...se rinden muchísimo antes... ...es una generación que tiene muchísimos valores positivos... ...pero que... ...tolera muy poco la frustración... Y, y, ...y... ...se rinden, se rinden muy rápido... ...y no están acostumbrados a suspender... ...y no están acostumbrados a... ...a superar obstáculos... ...no es culpa suya, es culpa... ...probablemente nuestra, de los padres... ...yo soy padre, y es culpa también de la sociedad... ...el hecho de que, bueno... No toleren la frustración muchas veces que supone, pues, la vida en general, que, que no para de ser un cúmulo de obstáculos y de prueba y error. Sí, hay que insistir en eso los chavales porque todos lo han perdido. Es otra generación, digo, tiene valores muy positivos, pero pero es en particular y la impaciencia es algo que les distingue fundamentalmente. Son demasiado impacientes, tienen resultados inmediatos y Buenas. resultados inmediatos. Sí, quieren, quieren, que todo, quieren aprobar en dos días y, y no, no se trata de eso. La vida es una carrera de fondo y, y los éxitos llegan con trabajo y con paciencia, siempre. Mm. Hablando un poco ahora de, de herramientas tecnológicas, ¿no? lo que serían las herramientas TIC, a eh, vosotros, eh, únicos sobre todo se conoce por los vídeos, ¿no? Los vídeos son muy buenos, <risa> pero luego siempre veo que tenéis un, un foro y un, y un chat para, para interactuar. ¿Cómo dirías que son de importantes estas herramientas para lo que, lo que hacéis? Eh, los foros son fundamentales, además crea cierta, bueno, no, no cierta, crea un sentimiento de comunidad muy importante. Y las dos cosas que tiene Únicos gratis y que serán gratis para siempre son los vídeos, eso es seguro, pero es que los foros también. Eh, y lo usan, hemos resuelto 100.000 dudas en, en menos de dos años. Y no les hacemos los vídeos, ¿sí? que muchas veces los chavales nos envían una foto con 50 ejercicios para que se los hagamos y les decimos que ese no es el objetivo. El objetivo es que trabajen duro y que nos envíen una foto con lo que han conseguido. Y nosotros lo intentamos ayudar. Y, y es importantísimo porque además hace que otros únicos ayuden a otros y además siempre he pensado que la mejor forma de aprender algo es intentar enseñárselo a alguien. Uh -huh. y, y muchos chavales aprenden mucho de, de lo que están estudiando ayudando a chavales de menor nivel. Y, y crea un sentimiento de, de altruismo y una corriente de altruismo muy positiva en torno al proyecto y, y es genial. A mí es que me encanta que ver cómo, cómo se le ayudan los unos a los otros. Afortunadamente, porque yo ya no daba gasto, yo, yo no podía. Yo, como un momento de mi vida, que lo dedicaba seis horas a contestar las dudas de los chavales. Los de los días y, y era, era, era inviable. Y otra de ese espíritu de comunidad, vemos que otra de las patas no que queréis como poner a, a vuestra mesa es la de. Lo que sea un poco más el seguimiento, ¿no? Mandar tareas, hacer un poco más el seguimiento de tanto como alumnos como con padres, ¿no? Es un poco lo que complementaría un poco todo, ¿no? Ya tener un seguimiento real de tareas y actividades, ¿no? Sí, el objetivo ahora de Únicos es convertirse en una herramienta de flippers classroom para los profesores, fundamentalmente. Y que los profesores puedan utilizar Únicos como herramienta en sus clases para dar de alta a todos sus alumnos. Por ahí, por ahí hay alguien que, que tiene problemas con la policía. sí, sí. <risa> Eh, poder hacer que los profesores se utilicen únicos, pues eso, para enviar deberes a todos sus alumnos, para saber el tiempo que han estado viendo vídeos, recomendar determinados vídeos, eh, ver si los alumnos han hecho determinados exámenes, el tiempo que han estado en la plataforma, eh, para, para que la para que utilicen como herramienta de apoyo en clase fundamentalmente. Y ese es el objetivo ahora, dedicar a hacer que único sirva para los profesores de una forma potente y que lo puedan utilizar en clase en su día a día habitual. Y, y sí, es básico. Es, es, el, el siguiente paso tecnológico es ese. Y luego a mí me queda la parte en la que tengo que intentar conseguir recursos para contratar a otros profesores y que graben más vídeos de otras asignaturas, mm. eh, que, que, que yo no alcanzo a grabar vídeos de todo. Mm. Hablando de los, de los vídeos, ¿he leído algún comentario malintencionado, todo se ha dicho, diciendo que muchos alumnos no paran de repetir que prefieren un vídeo a un libro y claro, eso suena muy bonito, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Como <ríe> preferir algo al libro, ¿no? Sí, lo que pasa que, como decía Serralda, la verdad no es triste, lo que no tiene es remedio. Sí. Es que es una generación audiovisual que ha crecido con vídeos desde que, desde que tiene que uso de razón y, y para ellos el vídeo es, es algo a lo que son acostumbradísimos. Además el vídeo es una herramienta muy potente porque... Es absolutamente interactivo. Eh, los chavales pueden ver el vídeo donde quieran, cuando quieran, pararlo, rebobinarlo, verlo y una y otra vez. Y sobre todo permite, que es si, algo preocupante, que alumnos que tienen diferente ritmo de aprendizaje se puedan poner todos al mismo nivel. A algunos alumnos les bastará con ver el vídeo durante 30 segundos y a otros les tocará ver el vídeo 20 veces. Pero, pero permite democratizar el ritmo, de la, el, el nivel de, de todos los alumnos en una clase. Y eso es fundamental. Primero, para que el alumno no esté frustrado y se sienta más pronto que sus compañeros. Y segundo, para que el profesor no se encuentre con aulas frustradas, porque es muy difícil dar clase con una clase en la que 20 alumnos deciden otro estatus de mm -hmm. Y sí, a, a ver, yo soy muy romántico y a mí los libros me encantan. Y el hecho de subrayar, etcétera, me parece genial. Pero es que estas nuevas generaciones han nueva nacido con el botón de con, con el YouTube delante y están acostumbrados a darle al play. Y, y bueno no yo no quiero sustituir a ningún libro ni a ninguna editorial ni a ningún proceso pero los tiempos han cambiado y, y hay que adaptarse también a ellos en, en países anglosajones el aula invertida es una herramienta prácticamente estándar ya en todas las aulas y en España hay muchos profesores que lo usan ya pues con esta, con esta declaración, la verdad que potente, ¿no?, y, pero sobre todo real, pues David, te damos muchas gracias por haber dedicado aquí un poco de tiempo. Y bueno, como tú siempre dices en, pues en tus vídeos y te despides, nos vemos en clase. Nos vemos en clase, ojalá. <risa> <risa> aquí, te, aquí te espero. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.